Permeabilidad de la membrana. Mutaciones. Quiñe. ¿Cuáles son las posibilidades de una danza bajo tierra? Ep. ¿Qué tan alto se proyecta el pecho? Kula. ¿Cuánta agua puede contener una escápula? Meli. ¿A qué temperatura monta un muslo, una bicicleta? Mi cuerpo en horizontal, tendido sobre las piedras. Mi cuerpo lodo papa, chanchito de tierra. Mi cuerpo lombriz legumbre, elevado a la altura de mi pecho. Esternón cuenca, depósito de lluvias. Corazón montaña, sangre que retorna radicular. Camino a mi corazón, para pulsar nuevamente la ruta del agua. Cuerpo de agua. Membrana dos puntos, dos puntos como puerta. Sin permiso el potasio, se fija a la parte más cerca de. Su torso la sangre fluye a toda velocidad. Hinchando los vasos sanguíneos alrededor del golpe de ombligo cuadrado me llamaban por la dimensión de mi porfía, abundancia de cachos coscachos, lamido de fierro. No me pertenece nada más que mi silencio, el descanso de todas las voces que dan tumbos dentro de mis dimensiones, antiguas, voces de gente cuyos cuerpos, nombres, miedos conozco. Un rayo rebota brutal, flechando la sombra de mi cara, cuando no se reconoce ni a sí misma. Estoy, pese a todo, parada hasta que tiemble, el agua y sus moléculas, parada hasta que ruede, cuelgue, curve, encrespe o evapore. Estoy hasta perder mi forma humana, y al otro lado de la membrana, un arrebato de sodio. Rondo el círculo de mi soledad antigua, me lo sé casi entero, al fondo hay alfombras, dibujos, tejidos, difusas, cuatro colinas, o dunas en el agua, ya no recuerdo nada más que la sal. Sé que vengo saliendo de la marejada porque me oscila el cuerpo lado a lado. No recuerdo la dimensión del círculo, podría ser del tamaño de una lupa. Adentro estoy lleno de ruido, colchón de lana, no tejía al aire si se grita. Escribir el círculo, decirlo, ya solo parece un relato hueco. Cada noche tiembla el pacto de quedarme dormida. En la calle imagino las caras rudas, cansadas, la mueca de cuando al fin... Relajen su musculatura, soltando palabras vueltas baba, deslizándose por la mandíbula floja. Persigo el oído libre de almohada, la ruta del camión de basura, alma en pena de los olores más porfiados. Cuerpo de agua. Cuerpo, tecnología primaria. Se prescribe sacarlo a pasear, ventilar, vectorizar, situarlo cerca de un curso de agua. Persistente, porfiado si se quiere necesitas algo, no pensar en gente, pensar en azules, el drenaje carretera de bichos entumecidos, la vereda, templo de bacterias asoleadas, no se habla del susto provocado por saber que hay ballenas del tamaño de dos cuadras, arrastrarse hasta las guaneras, cruzar la tensión superficial, el mar es el nuevo cielo, los dos pies como alerces, creciendo al borde del mar. Al cabo de un ciclo los pies, dos ramas dóciles adheridas a la corteza de un notofagus, ablandándose lentamente con la persistencia del estero. Al siguiente de los pies, dos estrellas terrestres. La sensual idea de las rutas bajo la Tierra, entrelazada, perforada, expandida, blanda y firme, estratificada, han despertado la tendencia de vaciar la sangre por los hormigueros. Reporte final. Si se pudiera desmantelar el epitelio, hablaríamos con la franqueza de un cráneo pelado. Circundaríamos por estanques, cuevas y pasadizos por donde se cuelan reverberaciones de un tiempo sin lenguaje. Tal vez con el tiempo se creyó, el cuerpo desarrolla tejidos nuevos para mantenerse en la isla mientras se desprende del continente. Hoy los parques están llenos de plantas de Eurasia y el cuerpo sigue sin desarrollar la capacidad de conocer su nuca.